Y llama el procurador general de la República, Jean Alain García, Jean Alain Rodríguez, me dice, hola, hola rondón, muy simpático, muy como, como si fuera mi amigo de verdad. Mira, no, yo quiero que tú puedas venir mañana por aquí eh, para que hablemos algo de los 92 millones de pesos de dólares. Digo, sí, sí, como tú quieras. ¿Voy solo o con mis abogados? Eh, bueno, ven con dos abogados. Perfecto. En ese momento llega Marcelo hockey de su interrogatorio. Nosotros vemos la televisión. Él no había llegado cuando ya el procurador había llamado a una rueda de prensa diciendo... Hemos identificado el que recibió los 92 millones de pesos. Que en cualquier parte del mundo, un procurador así, debería estar preso. O sea, mentirle al país y al mundo. So, mire, yo pienso eso y verdad que a veces me quiero salir de quicio. Pero perfecto. Digo, Marcelo, ¿por qué fue lo que tú dijiste? No, pero yo lo que dije fue... Digo, no, pero el procurador lo que está diciendo eso. Y me acaba de llamar para interrogarme mañana. Llamo a mis abogados, llamo a Tony. No, que vamos a mandar un acto para no, no, no asistir al interrogatorio. Que nos digan por qué. Yo le dije, Tony, vamos para allá. Si no será mañana, será pasado. Vamos para allá. Cuando, vamos a llamar, dice Tony, no le dé de declaración a la prensa. Yo le dije, que no le dé declaración a la prensa cuando el procurador general, la máxima autoridad está diciendo que identificó al que recibió los 92 millones de dólares, ¿qué fui yo? Puf, Tony no me diga eso <risa> yo prefiero si eso tiene que condenarme que me condene pero yo voy a dar declaración a la prensa magistrada no había terminado la entrevista a Marcelo Hockey no había terminado cuando ya la jefe de prensa le tenía la, la nota de prensa Escribiste por ahí y él dice y cuando yo digo Marcelo ¿qué tú dijiste? ¿tú dijiste que fui yo? me dice yo no he dicho eso ¿cómo que tú no vas a decir eso Marcelo? me dice yo no he dicho eso y ojalá que me den copia del interrogatorio yo lo que dije que tú eras nuestro representante comercial en el país desde tal año y nada más no que tú eras la persona que había recibido los 92 millones de dólares, y ustedes usted, eso usted lo pueden buscar, porque eso está en el expediente, magistrada. Al otro día cuando yo voy, yo demiento efectivamente lo que dijo el procurador. Porque yo siempre he dicho, magistrada, que yo he recibido honor, ingresos por cuatro conceptos, si yo deberé, por representación comercial, como subcontratita, como consorciado y como alquiler de equipo. Cuatro. Cuando me preguntan, ¿usted recibió lo? Digo, no, yo pude haber recibido un poco menos, un poco más. Ahora, depende del concepto que le quieran dar. Porque son cuatro conceptos. Yo recibí por lo de más de 200 millones de, pesos, de dólares en diferentes obras. Ahora, ¿por qué yo estoy aquí? Por los contratos de representación, como consorciado, ¿O como qué? Pero perfecto, yo lo negué. Cuando vamos del procurador, iniciamos el interrogatorio con la directora del PECA, Laura Cota, Laura Guerrero, perdón, perdón, eh, un escribiente. El procurador entraba y salía. Y perfecto. Y yo le contesté, empecé a contestarle todas las preguntas. Todas las preguntas yo las contesté. Todas. Tengo que admitir que en esa procuraduría, en la fecha, se comía bien, muy bien. Nosotros cenamos. A las 12 de la noche nos dieron uno, una picadera muy exquisita. Bueno, y duramos ahí entre 6 y 12 horas. Que posiblemente un interrogatorio seguido no fueron, no fueron, mal, no me maltrataron, eso es la verdad, no me maltrataron. A veces yo no estaba de acuerdo con alguna eh, pregunta, el procurador intervenía, pero cámbiasela, se la diferente, pon, pon dos preguntas, tres. O sea, la verdad que fue una, una, un interrogatorio, digamos, cortés para mí perfecto eh, yo le dije bueno Laura creo que nos vamos como a la vieja, no, ahora qué falta porque tenemos que corregir esto tenemos que hacer lo que tienen que firmar digo yo y nos puede dar una copia de interlocutorio no, eso no, no se da ahora se lo da después no, tenemos que hacer una carta solicitándote una información perfecto hacer una carta solicitándole que yo le entregara en un término de 72 o 48 horas todas las informaciones que confirmen mi relación con Odebrecht, entre ellas, magistrada, transferencia, contratos, subcontratos, toda la documentación, transferencia y todo. cuando terminamos el interrogatorio, que vemos eso me dice uno de mis, de mis abogados Tony Delgado me dice tú no debes dar, hacerle el expediente a ellos que lo busquen que busquen ellos la información ¿cuándo? yo entrego todo perfecto el procurador necesita su despacho creo que marzo, por ahí abril, y me dice, ay, Rondón, voy a tener que someterlo a todos. Digo a todos, ¿y por qué? Ay, tú no sabes la prueba que yo tengo. Tenemos cheques, prueba de todo lo que me llegó de Brasil. ¿Sabes qué yo le dije, maestrada? Tú no tienes nada, porque lo que te llegó de Brasil, yo lo tengo yo lo tengo, porque esas delaciones que le llegaron de Brasil, él las tenía desde que fueron oficialmente porque esas delaciones no fueron por casualidad que se hicieron hasta el 12 no fueron por casualidad no fueron por casualidad magistrada que a Marco Cruz lo sacaron del país en diciembre usted sabe por qué sacaron a Marco Cruz del país porque si hubiesen entrevistado a Marco Cruz y no lo dejan salir, Marco Cruz no hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina, hubiese tumbado el sistema político nacional. Porque si en el país magistrada hubo soborno, y yo se lo dije a él, Marco Cruz lo sabe, cuando él me dio a mí, vamos a un acuerdo. Porque me lo digan, me hago un acuerdo. Acusa a dos o tres del PRM y alguno. Yo le dije, no, yo no voy a hacer un acuerdo con lo que tú me digas. ¿Qué acuerdo tú me propones? No te preocupes. Yo se lo rechacé, me acuerdo de ser naturaleza. Porque me lo propuso. Cuando él me dice que iba a someter a todo lo que estaban, yo le dije, no, tú no sometió a todo lo que dijo Marco Cruz. No, lo voy a, no la voy a leer pero aparte de lo que marco de los 14 que marco cruz mencionó aquí también hay 28 que mencionó en el mismo delación de marco y no lo metieron 28 28 página 8 y 11 de la delación de marco cruz y no se metieron a eso entonces no solamente, no solamente que me mintió a mí porque me dijo no yo tengo que meterlo a todo yo tengo cheque y tengo de todo yo le dije yo le dije mira ¿sabes? yo le dije maestrada, mira no lo meta a ellos méteme a mí solo y apriétame lo que tú quieras y ponme a hablar entonces pero esos infelices, pues yo siempre he dicho, magistrada, si esos que están aquí y de los que se fueron han recibido un peso mío que le mandó de breve soborno, yo no estuviera aquí. Y se lo dije un día a, a Rodega. No estuviera aquí. Porque yo me respeto. Si yo tengo una prueba que le di un cheque a Andrés Bautista, a Víctor, a, a los que están aquí a cualquiera, yo digo, no, señores, nos jodimos. Dame pedirle piedad al tribunal nada más. Ahora yo los acuerdos que él me propuso porque yo le dije yo no voy a hacer un acuerdo ya ¿eh? acusando a nadie <risa> porque yo tengo que yo puedo decir que le di a alguien a alguien me lo van a creer, ¿Ustedes me lo van a creer, no sé yo no sé si usted van a creer esto que dice aquí no lo sé que yo creo, que puedo pensar yo no lo sé